que yo quiero mi quer que mi quer mande y embora y por eso ya no sé o que será de mi agora. ahora paso las noches meditando Acto de saudades, soledad mora conmigo. Por hoy anda quien me quer quien no me quiero y andará. ¿Qué será y su vida? ¿La mía vida o qué será? No soy capaz de ser feliz nos brazos y un amor cualquiera. Ay, si una fuese a otra Que yo amo tanto y no me quer Que no quiero no me quer Que mi cuerpo y llevo não sei o que será de mim agora Passo as noites meditando É viver meu castigo Do meu quarto de saudade Solidão morar comigo y anda, quien me quiere, que no me quiere, ya andará. Así, una pose a otra, la vida, o que será? No soy capaz de ser feliz, los brazos de un amor cualquier. Si una fuese a otra Que no me ama y no viste <risa>